Señores, esto es por la fortaleza. Vean el rebú de gente que hay aquí. Por la fortaleza, miren, miren, miren. Estamos jodidos. No se toquen la cara. vamos a joder miren, miren, miren, miren qué aglomeración de gente hay aquí. Eso es frente a la fortaleza. Vean gente sin cubrirse nada, vean, vean, vean. vean? Una, miren, miren, miren, miren, miren, miren. Yo no sé qué es lo que hay aquí, si es dando comida o a ver los presos, lo que hay que fíjense cuánta gente vea vean, vean, vean, vean señores frente a la fortaleza de San Francisco de Macorís la fortaleza vieja como le decimos miren, miren, miren, miren, miren miren cómo está la gente señores yo no sé qué es lo que va a pasar pero Macorís necesita todavía más control por lo que yo veo eso es en la fortaleza fortaleza vieja de San Francisco de Macorís señores